¿Pero qué va a decir tu madre si se entera? No tiene que decir nada, tía. Esto es una decisión personal. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero esta edad... Antes se... Antes era otra cosa. Ni en el DF se podía. Ya sé. Además, si podemos decidir operarnos las chichis o las nalgas, ¿por qué no vamos a decidir sobre eso? ¿Y ustedes de qué hablan? De nada. De aborto, agua. Te dije que lo compraras de chocolate. Ay, mamá, ¿qué importa? Tengo la cabeza en otra cosa. Y por cierto, las mujeres deciden, la sociedad respeta, el gobierno garantiza y las iglesias no se meten. ¿Mm? ¿Cómo ves? Un embarazo no deseado no debería de ser mayor problema, tía. ¿Qué onda? ¿Le llamamos a mi amiga para que te pase los datos de la clínica?